Bienvenidas y bienvenidos al curso Economía para una Ciudadanía Crítica realizado por la Universidad Abierta de Recoleta. Mi nombre es María Fernanda García y les presentaré las diversas temáticas que veremos durante las seis semanas de este curso. Hay que disminuir la brecha entre aquellos que manejan el lenguaje económico y los que no, entregando herramientas a la ciudadanía para que puedan tener opinión, voz y voto informado a la hora de discutir estos temas. Este es el espíritu del curso. Durante la primera semana veremos cómo funciona la plataforma y finalizaremos con un foro para que las y los estudiantes puedan contarnos quiénes son y qué los motivó a estar aquí. Desde la segunda a la quinta semana entraremos en los contenidos propiamente tales. Partiremos respondiendo a la pregunta ¿qué es la economía? Luego analizaremos la función de la oferta y demanda. Hablaremos de macroeconomía al ser un aspecto vital del gasto público de un país. Y terminaremos con lo que significa el neoliberalismo, concepto que resuena especialmente en nuestro país a raíz del estallido de octubre. En la sexta semana recapitularemos todos los contenidos y ustedes deberán entregar el trabajo final, que busca aplicar lo aprendido en algo práctico de tu realidad. Las y los invito a participar en los foros, a crear comunidad y a convertirse en agentes de cambio.